Fuller House. Este, si tú eres de mi edad y llegaste a ver Full House, haz de cuenta que esta es una serie muy viejita de los años noventas Empecé a ver esta serie a final de los años 90, early 2000s, y este, ya haz de cuenta que están las gemelas Mary Kate y Ashley este, en esa serie, pero están chiquitas. Y pues ya... Esa, esa serie es muy... Esta serie es muy apropiada para todos de la familia. Porque te enseñan buenos valores. Y está muy padre. Chicos, me acabo de enterar de que va perdiendo México 2-0. Que les metieron tres goles, pero... Pero que uno no contó. Pero vamos perdiendo. Oh. Me quedé en How I Met Your Mother. Esta serie es como... Como la de Friends, este, obviamente mucha gente le va a gustar más la, más la de Friends Pero sí se la recomiendo mucho, está chistosa, está, es de comedia, está padre No, no se crean, no es tanto de comedia, es como la de Friends Hay comedia, hay romance, hay drama, hay de todo, está muy frecona Y luego tenemos American Horror Stories Yo la empecé a ver, yo creo que los primeros 10 capítulos o 7, no estoy segura pero está interesante está padre se la recomiendo a personas de 15 años para arriba esta está en Netflix también después vi la de 90210 bueno, primero vi la de Gossip Girl esa la vi como dos o tres veces está muy muy padre, se trata de unos niños ricos que viven en New York que están en la prepa en high school y pues mucho drama, mucho romance está muy muy muy padre se la recomiendo bastante. Igual me gustó mucho por la moda. La de 90210 es, no es igual, pero es similar. Igual se la recomiendo Chavas. Este, les va a gustar muchísimo. Y después, después tenemos aquí Hoarders. Esta creo que está Netflix. No recuerdo si está en Netflix o no. Creo que no. No, porque el otro día la estaba buscando. No, no está en Netflix. Ah, pero ¿saben que no, no les mencioné. En, yo vivo en Estados Unidos y... A veces en Netflix, en Estados, en, en Estados Unidos te muestran series que tal vez en México no Igual en México nos muestran series que aquí no Como en España, como en Argentina, como en, no sé, en diferentes partes del mundo Y va cambiando Les digo porque mi esposo bajó la versión de Argentina para ver The Big Pantry No sé, no sé si es de Argentina o de otro lugar, no recuerdo pero no son las mismas, así, así que busquen. así no está, es porque en tu país no la tengan. Así que Hoarders, no estoy segura si la tengan. Pero este, es, este se me hace interesante. Las personas que les interese más los comportamientos psicológicos, les recomiendo a personas de 18 años para arriba que, que vean el desmadre que tiene esta gente en su casa. Y después de, de, de ver esta serie... Les juro que les dan ganas de limpiar. Los hoarders son personas que acumulan cosas, pero muchísimas cosas. Al punto en donde no puedes pasar por tu casa, está su pasillo y llenan su pasillo de cosas y nomás tienes un pedacito en donde caminar y a veces ni hasta eso es. A mí me gusta, me gusta muchísimo esa serie. De hecho ahorita voy a ver esa o oh, Esposas Desesperadas con palomitas y un chocolate calentito porque tengo frío. Y luego está la de Breaking Bad. Esta no la vi, pero dice mi esposo que está muy, muy buena. No os puedo decir de qué se trata. Esta este se lo recomiendo a... Pues, to, la mayoría de estas son para chavos y chavas. Pero más chavas que chavos. Pero esta sí, definitivamente para chavos. Se los recomiendo. Y luego está The Office. He escuchado muy buenas cosas de esta. Igual... Oh, perdón, este, la de Breaking Bad es para personas yo creo que de tal vez 18 años para arriba La de The Office, dice mi esposo, yo no la vi, pero dice mi esposo que está muy chistosa Igual yo creo que personas como de 18 años para arriba No sé si está en México Netflix, pero aquí en Estados Unidos creo que sí Así que búsquenla este, Otro que no vi, este, que mi esposo sí que él le recomienda a los hombres, es la de Nikita pero ya después me dice, no, no, no, no, hay una mucho más padre. Y de esta sí he escuchado muy, muy buenas, muy buenas cosas. Y es la de The Americans. este Yo vi pedazos de esta serie y, y si te quedas así como que, wow, está padre. Mucha acción, si te gustó mucho la acción, te recomiendo esta. Igual, hombres y mujeres, este de los 18 años para arriba. La de Nikita. Ah, esta está en Netflix. Creo que está en Netflix. La de Nikita está en Netflix. Y la de Blacklist y The Office. Todas las que les mencioné están en Netflix. La mayoría de estas. Y pues el final. La última que les recomiendo es la de Los Simpsons. Los Simpsons. Seguramente hay muchísimas. Pero estas son las únicas que me acordé. Ya sé que para muchos es bastante. Y... De preguntas como que Belita no manches Es muchísima televisión yep, Me encanta Y por mencionarles Algunas películas Que me pude acordar que me gustan mucho Ahí les va, es una lista Medio grandecita, igual les voy a dejar Fotografías aquí para que No confunda el título En México, en Estados Unidos Y en otras partes del mundo Porque las traducen muy diferentes Así que ahí les va Ah, y la mayoría de estas las pueden buscar en, en, la, en, en el internet. No las tienen que rentar. Sí pueden, pero nosotros las vemos todo en el internet. Y lo proyectamos a nuestra televisión. Pero ahí les va. Está es la de... No sé si se llama el cubo, the cube, el cubo o solamente cubo. Esta me la recomendó mi prima, una prima, esta Erika... Hola Erika, si ves mis videos, pues, thank you, gracias por esta película. Está muy fregona, ese suspenso. Haz de cuenta que son cinco personas, creo que son cinco y están atrapados en un cubo grandísimo, como un tipo Rubik's Cube. Es raro este y tienen que buscar la forma de salirse y hay unos códigos en las puertas, este. Vayan a ver el trailer, está muy, muy fregona esta película. Y pues al final te quedas con la boca abierta, así como que él fue el que sobrevivió, o ella, o ellos. No lo voy a decir quién sobrevivió, pero, oh man, está muy, muy padre. Esa se la recomiendo. Con tres, The Cube, Hyper Cube y otra, que no recuerdo. Igual el mismo concepto. Um, hay una parecida que se llama The Circle. Eso está... cuenta que están en un círculo y cada persona... Hay personas alrededor de ese círculo en medio de un círculo. Y si se salen del círculo, los electrocutan. Así que se tienen que quedar parados. Y cada minuto van decidiendo... Como que la gente decide con la mano quién se muere. Pero nadie sabe quién mata a quién. Así que este, se van eliminando gente y ya al final... Ves quién es, no sé, no sé cómo explicarles, pero vayan a ver el trailer. Está está padre, no está muy, muy fregón, bueno, es como que, oh, wow, pero sí está padre. Si no tienes nada que, que hacer y ver, ve esta película, te va a gustar. Me voy rápido porque creo que ya lo estoy enfadando. este The Day After Tomorrow, un día después de mañana, me encanta esa película. Me encanta, me encanta. The Orphan, La Huérfana. Igual, no sé cómo las traducen, pero... Mi película favorita de todo el mundo es la de Catch Me If You Can con Leonardo DiCaprio. Este, esta película, les juro que ya la vi como unas 10 veces, yo creo. Tal vez más, pero me encanta. Todas las de Twilight. El otro día me aventé las 5 de Twilight y obligué a mi esposo a que viera las últimas 3 conmigo porque... Siempre, tenemos, siempre vemos películas en la noche y, y lo obligué a verla ¿Por qué? porque me quiere mucho y las vio conmigo todas. Y luego también vimos la semana pasada la de los Minions. Está muy bonita. Esta se recomiendo a los niños. Si tienes niños chiquitos, pónsela. Está súper bonita. <ríe> tenemos la de... Todas las de Harry Potter me encantan. Y luego las de Lord of the Rings. Básicamente las de ciencia ficción están muy padres. Tenemos las de The Boy in the striped pyjamas. Esta está triste. Este. Pero está. Está No está padre, pero está triste, pero está padre. Me gusta. No, oh, me acordé. No acuerdo, pero anoté la de. The Untouchables. La voy a buscar. La tengo anotada, pero no me acuerdo ahorita. Está es la de Captain Phillips. Oh, ya me acordé la de la de The Untouchables, está muy bonita, muy muy padre, se trata de un chavo, un negro que va a cuidar a, están en Francia y, y hace cuenta que un negro va a cuidar a un señor, este, muy rico, y hace cuenta que el, el negro no quiere trabajar con él, nomás quiere unos beneficios de la ciudad, no sé. Y hace cuenta que el señor le da el trabajo como, como su caregiver, como su enfermero. Y el señor pues no sabe nada de enfermería. Y se queda como que, like, lo trata como una, un ser humano normal. No como que tiene ningún problema. Es un señor que no se puede mover. este Pero está muy, muy bonita esta película. Se la recomiendo a personas de, mm, tal vez... 18 años para arriba, no tiene ningún contenido sexual ni nada, pero está padre luego tenemos la de Captain Phillips con Tom Hanks esta está padre, es de acción yo, yo no soy tanto de acción, pero cuando la vi este, con mi esposo me gustó mucho, está, wow, está interesante, Captain Phillips y todas las de Disney, claro, yo crecí con Disney, todas, las desde La Sirenita, La Bella y la Bestia, a La Cenicienta, Beauty and the Beast, todas, todas me gustan, Mulan, absolutamente, todas la, la de The Lion King. Chicos, me acaban de enterar que México va 4-0 y creo que apenas va empezando, terminamos el, el primer tiempo. Oh my gosh, lo siento mucho, México, ¿por qué? Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, por favor, por favor, por favor, por favor dale like este video si te gustó y suscríbete para que no te pierdas mis futuros videos. Por favor comenten en la parte de abajo cuáles películas o series yo no he visto que mencioné aquí, que ustedes sí, creo que se me están olvidando muchísimas, pero comentenme cuáles hayan han visto ustedes y... Y, si me, ¿Y cuáles me recomiendan? Igual las películas. ¿Cuáles son sus películas favoritas? ¿Y cuál me recomiendan? Porque yo siempre estoy buscando algo nuevo que ver, como pueden ver. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.